Disco. Excelente, mira, yo creo que ya en estos tiempos, en este casualmente el 2019 entró eh, todo el mundo eh, tratando de entrar en lo que es no la onda, yo creo, porque yo creo que esto no es una moda, yo creo que esto ya es estilo de vida que la gente está adoptando, porque se ha dado cuenta que adoptando un estilo de vida saludable, todo lo demás eh, le va, se va a alejar el doctor, se va a cuidar solo, el pelo le cambia, la actitud le cambia, la seguridad por la vida, o sea que todo lo que es eh, pro el cuerpo o en beneficio al ser humano, yo creo que vale la pena. ¡Claro que sí, señores! No se olviden de ustedes seguir enfocados, si sí se puede, la salud es lo primero, así que eh, traten siempre de alejar a un doctor comiendo saludable y dándole a su cuerpo los nutrientes que necesita. Gracias. A ti, mi cielo.